Las organizaciones populares de San Francisco de Macorís anuncian un piquete que realizarán en los próximos días hacia la gobernación de Duarte, exigiendo el traslado inmediato del general Sena Rojas. El jueves 5 a las 10 de la mañana, partiendo de la Avenida Libertad con eh, Papio Olivier, donde cayó Vladimir, será el gran piquete. para que la señora gobernadora nos dé una respuesta, ya que sostuvimos un encuentro en el cual le solicitábamos que diligenciara el traslado de General Cena Roja de aquí, de San Francisco de Macorís, por considerarlo nosotros no grato para nuestra provincia, no grato para nuestro pueblo por la situación que había acontecido con el asesinato de Mario Vladimir Lantigua la Valdera y que él, como general, que estaba aquí en ese entonces, no hizo nada para presentar a la justicia al pueblo de San Francisco de Macorís Decimos, persona como él no esferrando a nuestro pueblo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.